Hola, Dios te bendiga, y que la paz del Señor esté contigo. Quiero que sepas lo siguiente, ellos pueden hacer o decir lo que quieran, eso es asunto de ellos, uno no va a mover ni un dedo para sacarlos de problemas, lo importante es que no lo incomoden a uno. No hay nada de qué preocuparse, pero tampoco hay nada de qué confiarse. Procede cumpliendo las reglas. Seguro vamos a sufrir en este mundo, pero debemos disminuir el riesgo a perder. Siempre hay que cuidarse. Muchos quieren dañar a uno, es verdad. Tenemos que evitar que nos dañen y esperar. En el momento justo, los destruiremos. Quedó todo dicho. Entonces, continuaré orando por usted. Saludos. Siempre lo he dicho. Esos frijoles blancos, carne molida con zanahoria y queso... Son excelente combinación. Al parecer, agregarle un par de plátanos ancochados es lo que hace falta para lograr algo mejor. Hijo, en las mañanas, por lo menos, cómete una galleta de soda con mantequilla. ¿Entendido? Hola, Joe. La técnica para abrir la puerta de allá afuera, la principal, desde estando desde la parte de afuera, es pegarse a la puerta y meterle un cuchillo por el cerrojo. Despacito. Y darle con cuidadito hacia la izquierda. Ok. Y eso se abre cuando el cuchillo esté entre el cerrojo y el huequito aquel. De la que va a calzar el cerrojo. ¿Entiendes? Solo le tienes que mover ahí y eso se abre. Perfecto. Y estando. Desde adentro para afuera, para abrirlo, es sencillo. Con cualquier cuchillo lo metes en el hueco ese y le das vuelta, que jode ahí, le das vuelta bastante. Y entonces eso se va a abrir y tienes que estar moviendo la puerta, ¿ok? Escucha, no le pares bola a nada. Se coge a esa loca cuando sea posible y varias veces. Todas esas mujeres le dan sexo a Raimundo y a todo el mundo. No estés llorando por algo que cualquiera te puede dar Esas chicas son putas Pero quédate callado Coge y calla Eso sí, no seas pendejo ¿Ok? Y la coges mientras la puedas utilizar Después que ya la cogiste bastante Bótala para el coño o no sé ¿Qué te importa esa verga? Lo importante es que tú seas feliz Estés tranquilo Y bueno, cállate Ey, aguarda un poco Cálmate la mejor elección es apostar por ti mismo. Si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. Juega para ti, porque la vida es corta y no se deben tomar malas decisiones. Haga el bien y evite el mal. Solo así serás próspero. Ámese con locura, coma bien. Relaja tu mente, enfócate en ti. Sonríe más y mantente positivo. Las bendiciones vienen cuando actúas de modo correcto. Ignora a todos y solo piensa en tu bienestar. ¿Ok? Secretamente todos quieren joderte. Juega vivo. Inevitablemente te alterarás, pero jamás debes actuar alterado. Y si te alteras, no respondas, entonces solo retírate y hablas luego. Debes expresarte con aquella excelencia, con la calma de Claudio Fermín y lanza cumplido bastante. Felicita y motiva a todos ok eso es bueno soy el mejor ok mira dale pues y si estás solo mi hermano estás mejor porque ahorras más ahorras más y ahorras más eso es lo mejor